Hey que hay amantes de gnu linux a la hora de utilizar art linux nos encontramos que hay una vastedad de paquetes hay de todo lo que uno pueda buscar pero a veces se le escapan excepciones y no se pueden compilar en del repositorio AUR pero Ahora tenemos eh, una solución a ese eh, conflicto. <risa> eh, bueno, soy Eduardo, el filósofo de Nino. Bien, este día vamos a... Eh, convertir paquetes paquetes.dev y .rpm compatibles para Arch Linux y derivadas bien en principio vamos a buscar el repositorio de BigLinux BigLinux es una distribución brasilera y pues tienen a ver todos estos paquetes precompilados para las para las arts minus passes bien pero a nosotros solo nos importan dos dos precompilados que es de mod entramos y aquí copiamos el código abrimos nuestra terminal y aquí donde estamos ponemos git clone y copiamos la dirección que nos da eso y damos enter bien cuando ya tengamos depta mode eh, en nuestro equipo nos pasamos a esa carpeta cd depta mode borramos bien cuando ya estamos aquí damos un ls y bien, esas primeras partes no son importantes vamos a ir a cd pkgwin ahora sí, aquí estamos en ls y ahí está el pkgwin de Deptap mod y para lo siguiente hay que tener ya instalado un helper en Linux y derivadas que sería el caso de jay o Trisen o Paru 3 tres, tres, tres posibles helper que son los más populares en mi caso yo tengo ya y cuando ya esté instalado solo se va el make bueno hay que tener también eh, instalado todo el entorno de desarrollo de, de Adminux que es base y base deben pero teniendo eso te da make pkg bueno primero listamos ls ahí está el pkg build make pkg guión SI y esperamos a que compile ahí. Solo tenemos que poner nuestra contraseña y nos pide unas dependencias que las tenemos que instalar para que el programa se compile. Le damos en yes y enter y se empieza a compilar. Así de sencillo ya tenemos instalado tap mod, que es un fork de devtap. Bien, ahora que ya tenemos ese, vamos de nuevo. Buscamos el otro repositorio. Yo les voy a dejar el, el link directamente del github para que ustedes solo hagan el Git clone y tenemos que buscar rpm to art y aquí le damos bit y copiamos este código otra vez como les digo esto se lo voy a dejar yo ya solo para que ustedes lo metan ahí bien voy a ir a de nuevo a, a mi directorio principal por surja de otra manera y volvemos a git clone y copiamos el drpm ya se clonó sencillamente y como hicimos en el primer paso con depth vamos a hacer td rpm toar Mir. damos un e ms volvemos otra vez a change directory pkg wheel, clear y le damos ms y ahí está el pkg build ahora vamos a hacer de nuevo el make pkg SI y le damos enter y como ya teníamos en root habilitado en root habilitado fácilmente ya se instaló si no tienes las dependencias instaladas te va a instalar varias dependencias pero vale la pena van a poder tener la posibilidad de instalar dos la terminal ya no la vamos a ocupar ahora nos vamos a esta página que es pkg.org aquí vamos a descargar un paquete aleatorio de de, de rpm y de, de queremos eh, instalar en su caso probablemente ya hasta lo tienen instalado y o sea descargado y solo lo quieren instalar pero yo no tengo uno entonces buscaré un paquete sencillo como por ejemplo terminator bien descargamos el de el de debian bullseye buscamos nuestra arquitectura y aquí está terminator para amd 64 bien lo descargamos Primeramente entramos aquí y después buscamos el paquete binario. Aquí está, paquete binario. Seleccionamos esto que aparece aquí y le damos en abrir enlace. Guardamos donde nosotros queremos guardar. En este caso lo guardaré en mi planetilla. Guardar. Y en el caso de los paquetes debian Firefox eh, da una alerta de que hay riesgo potencial de seguridad pero esto es igual que, que cuando uno descarga un punto x en windows mediante ed solo hay que darle permitir descarga y como son las más eh, populares las basadas en Debian por eso sucede ya van a ver que ahora que descargue el paquete para RPM de Fedora no va a decir nada por el estilo Fedora 37 y buscamos Terminator RPM x 8664 y aquí está No queda. y de nuevo seleccionamos este y damos a abrir enlace y lo descargamos lo guardamos donde queremos guardarlo y damos guardar ¿vieron? en este caso no me dijo nada Firefox bien de aquí en adelante ya no necesitamos el navegador hay alguna cosa puntual y ese así es muy importante y es que hay que tener eh, instalado Mac Hour eh, eso en el caso de Arch Linux si es en el caso de Manjaro y otras pues no es out porque ya lo tienen en su repositorio, solo se llama FAMAC, pero en este caso eh, probablemente tengas arquivo y necesitáis bajar out y tiene que estar instalado ya. Bien, en principio entramos al lugar donde descargamos nuestro... nuestro... Pa nuestros paquetes y está aquí en plantilla en mi caso voy a abrir esto de archivos aquí y aquí están terminator y para um, ser más específicos voy a buscar terminator y veamos si tengo instalada terminator x y no miren y está terminator x sin instalar solo está la normal terminator pero yo descargué esta bien ahora iniciaremos con el punto dev que es por el que la mayoría están aquí <risa> bien le das clic derecho al paquete y aquí hasta aparece en el menú contextual ya Install punto file y le damos clic y aquí dice que el sistema utiliza el formato de paquete punto pkg punto pero el archivo está en el punto .deb desea continuar con la instalación y tú le vas en instalar esperamos mientras lo convierte el paquete posteriormente a convertirlo va a tratar de instalarlo con Pamac esperamos y aquí ya me está apareciendo para instalarlo ahí encontró hasta dependencias faltantes y simplemente le damos en aplicar nos piden nuestra contraseña y ahora ya está instalado transacción finalizada con ex cerrar y aquí nos dice X. nos buscamos terminator x y ya se encuentra aquí ya se instaló el paquete punto de y pues simplemente qué maravilloso este esta utilidad bien pero como nosotros también queremos que tengan la posibilidad aquellos a quienes les parecen mejor los paquetes rpm vamos a desinstalar el paquete de terminator x y esta vez lo vamos a instalar mediante rpm miren ahí se va a eliminar tanto el terminator x como la dependencia que busco le pongo mi contraseña para eliminarlo y ahora ya no está instalado lo buscamos de nuevo y aparece sin instalar para descargar bien volvemos a entrar aquí este ya hizo su prueba le damos mover a la papelera para que no esté ahí ya bien entonces le damos aquí en rpm file y le damos a instalar igual lo mismo que en la interfaz anterior solo que esta vez de RPM y aquí está convirtiendo el archivo y ya me dijo hecho bien yo creo que es por el hecho de que ya habíamos hecho un proceso y estaba en root miremos si sí, si sí se instaló terminate bien y ahí está instalado lo borramos y aquí está mediante rpm bien eso es todo por el vídeo amigos muchísimas gracias por ver suerte